Pues nada, mi nombre es Pablo, eh, hice educación social y siempre trabajé sobre todo con adolescentes y en el ámbito de la exclusión hasta que surgió el proyecto del arenero. Y nada, trabajo como acompañante desde hace cuatro años, que es el, la historia que tiene el proyecto. Y yo soy María, eh, en este proyecto soy madre de, de dos niños que, que forman parte y han formado parte de, de este proyecto y, en mi ámbito profesional, pues soy bióloga y profesora de secundaria. Pues el proyecto surgió hace eh, cuatro años, bueno, algo más de, de cuatro años. Nosotros eh, tuvimos nuestro primer hijo y bueno, pues pensamos que, pues después de un tiempo en casa, de la baja de maternidad, que no es muy larga, y de estar un tiempo en casa con, eh, con una persona que cuidaba a nuestro peque pues empezamos la andadura de ver qué pasaba con las escuelas infantiles. Y entonces vimos que había algunas escuelas infantiles públicas que nos gustaban bastante pero a las que no teníamos acceso porque hay muy poquitas plazas y hay otras personas que son más vulnerables y estaban por delante de, lógicamente de, de nosotros en, en esa lista. Y, y entonces empezamos a ver las privadas, solamente vimos las que nos recomendaron como muy buenas y todas ellas nos horrorizaron mucho eh, por el tipo de cosas que hacían, porque no se podía, o sea era un espacio externo a las familias, dejabas a tu peque en la puerta y lo recogías en la puerta pero no formabas parte en absoluto de ese proceso ¿no? tan, tan importante en esos primeros momentos de la vida. Entonces eh, pensamos, si, si no hay una respuesta para, de cuidado para, para esto tan importante, que es, que es cuidar a los niños y las niñas pequeños, ¿no? a nuestras hijas e hijos, pues vamos a, a crear algo que nos ayude a, a cuidarlos de la manera que queremos hacerlo. ¿no? Entonces Pablo en realidad es la pareja de mi hermana y, y ese año estaban haciendo un viaje de, de un año por América Latina y bueno, Pablo es gallego, vivía en Galicia, eh, iba a establecerse en Madrid, no tenía trabajo, no tenía ni idea de cuidar peques, no, nunca no había, no no había cambiado un pañal, pero, pero pensábamos que lo más importante eh, no era empezar sabiendo mucho, sino quererlos, eh, quererlos y, que, y querer cuidarlos. ¿no? Y el, el cambio de pañales y el aprendizaje de otro tipo de cosas, de cómo resolver conflictos, en realidad yo también siendo profe, aunque de otro nivel muy diferente, se aprende en el aula, ¿no? se aprende aprendiendo ¿no? con, con ellas y ellos. Y ahí nos lanzamos unas cuantas familias que conocíamos a Pablo y algunas que, que no lo conocían. Que no lo conocían pero ahí, ahí comenzó, ¿no? como, como una búsqueda de, de dar respuesta a algo que, que no encontrábamos en, en otro sitio. ¿no? Entonces, en vez de que cada peque se quedara en casa con alguien, pues decidimos hacerlo de manera conjunta. El primer año que empezamos, empezamos también en una casa, o sea que la idea, yo creo que no estaba en la idea de las familias, pues montar esto, ¿no? sino que bueno, sobre todo el primer año, que tenían pues, alrededor de un año, ¿no? iban a terminar pues, alrededor de, de los dos años. Y empezamos con seis familias, pero solo había cinco peques. Entonces empezamos con uno o dos. Eh, ya empezamos con el modelo organizativo que mantenemos ahora, eh, que, bueno, relacionado con lo que decía María y ahora con perspectiva, sí que vemos que uno de los cambios no evolutivos más importantes a los que se enfrentan los peques, o el más importante, es la salida de la familia hacia la escuela, ¿no? y como el arenero yo creo que es un modelo como de, de transición, ¿no? yo lo veo como un modelo de transición por la implicación y por, por la participación de las familias y porque todas las familias al final son referentes de, de todos los peques a, a final de curso. Eh... Entonces nada, empezamos eso con cinco peques de uno o dos años. La verdad es que la valoración fue positiva de las familias. Yo, pues bueno, estaba encantado. Surgió posibilidad como que se sumaran más familias y empezamos a buscar local. Y bueno, pues encontramos este local que la verdad que nos gusta mucho. Pensamos que cumplía requisitos pues de amplitud, de luz. Está cerca del parque. Nosotros todos los días vamos al parque. Y yo creo que el segundo año, pues había siete, ocho peques y ahora estamos ya, ya con 10 que vemos un poco el límite también, porque como salimos todos los días al parque, pues no es un, ¿no? un jardín de infancia que esté, pues bueno, con temas de seguridad, no es lo mismo, porque estás en un parque, pues la carretera, bueno, puede estar más o menos cerca, y veíamos el límite en 10 peques, y bueno, pues también por el pues aquí dentro echamos la siesta, y ya 10 vamos justitos para echar la siesta. O sea, nosotros estamos constituidos como asociación, o sea, que era una manera de darle forma legal, una manera también de contratarme de manera legal, eh, pero es un proyecto legal, o sea, no hay ninguna normativa que, que regule este tipo de espacios. Al principio lo vivíamos, creo que con un poco, no sé si miedo, ¿no? O sea, eso es muy subjetivo, pero bueno, como que no los conozcan, que no los vean mucho, aunque es cierto que vamos todos los días al parque, claro, vamos con dispeques al parque, la gente se queda cifada diciendo, o sea, ¿a dónde vais? Y, pero bueno, yo estoy ya en un momento como, eh, pues ya está, sí, somos alegales, nos pueden cerrar en cualquier momento seguramente si tenemos una visita, pero ya está, creo que hay que también, o sea, que si no, es que no podemos generar alternativas, si no es, es muy difícil generar altern, alternativas como dentro de las instituciones, entonces, llevamos cuatro, cuatro años, se ha confirmado que el modelo que, que es viable y ya está. Entonces, no hay ninguna, digamos, a este respeto, ninguna relación con, con las instituciones. Y seguro, o sea, yo al principio he pensado, pues ojalá hubiese una normativa que regular este tipo de espacio. Y ahora, y sabiendo que es ya no solo mi trabajo, sino todo lo que se ha generado alrededor del proyecto, que, pues bueno, eso que si nos lo quieren cerrar, nos lo van a cerrar. Sí hay que tener cuidado con lo que se... <risa> eh, pero sí, yo no sé si ahora quiero que, que exista una normativa, ¿no? Porque seguramente no le vamos a cumplir de ninguna de las maneras, aunque fuese muy, muy flexible. Y dentro de ese debate, ¿no? Y entendiendo todas las preocupaciones, creo que, que hay que ir a por ello, ¿no? Que, que, se, que se tiene que conocer, que, que tenemos que ver que esto es posible y que... Si en algún momento dado hay un problema... Eh, no estamos solas, es que están las familias que estaban antes, está el instituto, está el centro de mayores, están las personas del huerto, está la gente que va al parque todos los días y, y nos ve, ¿no? y eso va, va creciendo, nos hace fuertes y nos hace capaces de creernos estas alternativas. ¿no? Aquí en España la educación no es obligatoria hasta los seis años, pero sí que es cierto que a partir de los tres años sí como que el número, bueno, ahí María igual sabe mejor, pero el número de plazas de la pública como que se amplía mucho, ¿no? En, en coles, entran en los coles ya. Y, y siempre tuvimos de uno a tres años, bueno, el primer año de uno a dos, luego ya uno a tres, y siempre nos mantuvimos hasta uno a tres, pero es cierto que todos los años como que alguna, había alguna familia que decía no sé, por qué no seguís hasta los cuatro años, tal, y bueno, como que nos parecía ahí, yo qué sé, un poco complejo, pero todos los años salía el tema, y este año hay dos familias que se lanzaron, volvieron a plantearlo, de que querían que su niña y su niño siguieran hasta los cuatro años, y dije, venga, para mí también es un reto, me apetece mucho, y entonces para el año que viene vamos a tener entre, de uno a cuatro años. La verdad es que el proyecto se ha ido creando conforme íbamos avanzando en, en estos cuatro años de, de andadura, pero desde el principio uno de los pilares importantes era que, que las familias teníamos una participación muy activa en el, en el proceso, tanto en cuestiones logísticas, por ejemplo, somos las familias las que cocinamos y traemos comida para todos los peques, para Pablo y para el acompañante, lo repartimos en turnos a lo largo de, de todo el año, en la limpieza, en la que también participa Pablo, limpieza diaria que hacen pues Pablo y el acompañante que esté y, y, bueno, y, y luego pues una vez a la semana que, que limpiamos más a fondo. Las familias eh, pueden optar por dos cosas, eh, si ambos trabajan por la mañana y no pueden hacer turno pagan un poco más y hay familias que hacen turno. Hacer turno lo que significa es que está Pablo como referente educativo y afectivo, pero hay siempre otra persona con él, ¿no? que esto es importante pues porque aunque Pablo pueda estar con diez peques, pero obviamente si surge cualquier problema o lo que sea, la idea no es estar con ellos, ahora lo contará Pablo mejor, eh, ayudándoles a jugar, sino observando. O sea, que hay muchos momentos del día en los que eh, lo importante es estar ahí por si pasa algo, observando. Eh, entonces la, las familias lo que mmm, lo que hacemos es tener eh, pues eh, ámbitos de participación en estas cuestiones logísticas y de acompañamiento y también eh, tenemos participación en cómo Cómo organizar el espacio, hemos tenido pues, debates de, eh, educativos, eh, metodológicos, de si queremos, cómo queremos eh, acabar con los conflictos, ¿no? tratar de solucionar esos conflictos que surgen ya desde que son pequeñas y pequeños. Y bueno, pues eso ha sido todo un proceso de, de aprendizaje conjunto en el que nuestras miradas como madres y padres se complementan con la de Pablo como, como un referente. Eh, con un, una gran implicación afectiva con los niños y las niñas, pero diferente a la nuestra. ¿no? Entonces también se convierte el arenero en, en un espacio eh, no solo para las niñas y los niños, que es algo fundamental, sino algo para las familias. A las cuatro venimos a recogerlos, aunque el, el horario es, es flexible, y ahí pues muchas tardes nos quedamos aquí merendando, ya sin Pablo, porque acaba su su jornada, aunque a veces también se queda, y charlando de un montón de cosas, entonces se genera una red más allá de, de lo que ocurre aquí cada mañana de, de 9 a 4. Y esa red es importante porque ahí compartimos pues, cómo gestionamos las rabietas que empiezan a los dos años, nos damos estrategia, nos ayudamos y nos consolamos cuando pensamos que lo estamos haciendo fatal como madres y padres y nos damos cuenta que, que a veces perder los nervios pues nos pasa a todas y todos. ¿no? O sea, que es, que es un espacio que, que trasciende estas cuatro paredes y que ha generado pues, vínculos afectivos muy, muy fuertes que se, que se siguen manteniendo con familias que a lo mejor ya llevan dos años o tres sin, sin participar del proyecto porque sus peques ya se fueron a, a la escuela. Es privado y es autogestionado desde, desde el principio. O sea, son las familias las que lo idearon, las que lo montaron y siempre las decisiones se han tomado de, de forma asamblearia. Quiero decir, tenemos una asamblea mensual, si hace falta, pues también tenemos alguna reunión más. Y todas las decisiones eh, se toman de forma asamblearia. Y en lo pedagógico, igual, o sea, pues obviamente el peso recae sobre mí porque también estoy todos los días y soy el referente de los peques, pero igualmente también a veces hacemos algún taller para las familias y las familias en las asambleas también participan de, como de la parte, de la parte pedagógica, ¿no? de, las, de las decisiones que se toman. Entonces todo se decide como de, de forma asamblearia. Y, conforme Pablo ha ido aprendiendo, pues hemos ido modificando también. Yo siempre me acuerdo con el mayor, el año antes de que iba a empezar el cole, yo decía, en, en estos debates ¿no? más metodológicos, pues a lo mejor habría que empezar a hacer alguna actividad un poco más guiada, ¿no?, porque me preocupaba como ese salto a… Y con el pequeño digo, por favor, cero, cero guía, ¿no? O sea, quiero que viva lo, lo, los procesos como los, los está viviendo aquí, como Pablo ha observado, que, que es como crecen más y, y aprenden más. ¿no? O sea, no sé, yo siento que o sea es un proyecto que, que hemos construido entre todas desde, desde el principio, ¿no? Tanto a nivel organizativo, que notamos que ha habido un avance pues súper importante, ¿no? Pues lo hemos construido y también estoy muy contento de, pues bueno, de no saber lo que era un peque también al principio, o sea, que veo cómo hemos ido evolucionando todos y todas y estoy muy contento de, del proceso, ¿no? Y digamos que yo llevo el peso no pedagógico, pero eso no significa que las familias no puedan opinar, quiero decir que, por supuesto, pero tampoco me siento cuestionado, ¿eh? No es un proyecto en el que me sienta cuestionado de, pues esto no se hace así o se hace así, o sea, que bueno, yo también pues me he ido formando, pues este año hemos contratado una profesora infantil que lleva muchos años trabajando en infantil, entonces, dos veces por semana yo quedo con ella, o sea, que, que bueno. Sí, digamos que, que Pablo eh, tiene el peso de, de proponer y de… claro, porque es que, quien, quien más lo controla y porque, porque eso ¿no? de ese no saber nada, ha pasado a saber un montón por formación aquí y por formación externa en otros espacios eh, similares de los que se ha ido empapando. Pero digamos que, que él lo comenta y, y las familias pues, estamos encantadas de saber cómo se dan esos procesos y tenemos la posibilidad de pensar y, y se han dado debates de lo vemos, no lo vemos, cómo lo podemos hacer. ¿no? Y en esos debates pues, ha habido un aprendizaje muy rico ¿no? y, muy, y muy interesante, porque en realidad pues, la educación no es una cosa que sea así y entonces propone A y sale B y luego sale C. ¿no? O sea que es algo que tenemos que, que ir construyendo y, y bueno pues en eso sí que tener un referente que, que tenga esa mirada yo lo, lo digo siempre o sea Pablo siempre piensa qué es lo mejor para los peques y luego ya eh, en, en las familias o en el resto no pero que su mirada siempre está en ellas y ellos eso es como una garantía de bueno pues que habrá cosas que que seguramente nos, nos equivoquemos o que se podrían haber hecho de otra manera, pero, pero no pasa nada porque la mirada está en lo importante, ¿no? está en el cuidado y en el respeto a, a esas niñas y esos niños que, que son, eh, son tratados como, como personas, ¿no? no como individuos a los que hay que hacerles todo y darles todo, ¿no? sino que son súper son autónomos en un montón de cosas. Yo creo que en cualquier proyecto educativo es importante que la línea pedagógica se comparta, porque si no, no sé si sería viable un proyecto pedagógico. Entonces digamos que aquí hay una línea pedagógica que se comparte, pero yo también veo una riqueza en que los niños y las niñas todos los días tengan otros referentes adultos, quiero decir, otras maneras de ser. O sea, no significa que vayamos a hacer las cosas de manera diferente, pero bueno, que, bueno, que vivimos con más adultos y nos relacionamos con los peques de, de manera diferente. Eso obviamente no significa ni que no los cuidemos ni nada. Pero bueno, que al final cada uno tiene su personalidad y se relaciona con el peque pues desde, desde su manera de ser, ¿no? y lo veo, lo veo una riqueza. Y bueno, también una ciudad grande ¿no? que tiende mucho hacia el individualismo, muy poco los espacios colectivos, cómo se vive la crianza solo desde la casa, para mí veo una fortaleza y una riqueza enorme en que los niños y las niñas de aquí tengan tantos referentes adultos. O sea, me parece una riqueza absoluta, vamos. Pues de las familias que iniciamos eh, el arenero, eh, varias participamos en Ecologistas en Acción de una manera muy activa hace ya muchos años y, y yo creo que eso empapó el proyecto de varias maneras. ¿no? Para empezar, pues que, o sea, como que todo lo que veis lo hemos hecho, ¿no? de algo, pues, la cocina, ¿no? hacíamos aquí jornadas de ñapas. Que no salían, más o menos. No salían regulares, pero, pero bueno, las hemos ido haciendo. Y, y bueno, o sea yo creo que en Papo, del modelo organizativo, de que las decisiones sean colectivas y de manera asamblearia, eso no quiere decir que, que no hayamos aprendido a que hay decisiones en las que Pablo tiene más relevancia porque nos parece que tiene sentido, ¿no? porque tenemos eh, distintos puntos del que verlo, ¿no? pero, pero sí que yo creo que toda esa experiencia de participación en movimientos sociales pues, pues nos impulsó a creernos que íbamos a ser capaces de crear algo así, aunque hace cuatro años cuando se inició, pues, eh, yo creo que no pensábamos que cuatro años después íbamos a tener que estar de una manera así un poco dramática, decidiendo qué familias pueden entrar y cuáles no, porque nos encantaría que entraran todas, ¿no? sino que al principio era un poco, ¿y al año siguiente qué? Y, y de repente pues, pues vemos que esto funciona. ¿no? Otra de las cosas en las que, que han empapado esa participación es que, por ejemplo, la comida eh, que consumimos aquí es ecológica, no entendiéndolo solo como algo que es sano para las niñas y los niños ¿no? y Pablo y el, y el acompañante, sino que a nivel global el tener un modelo de alimentación, de producción local sin participar de esa agricultura agroindustrial dependiente de, de energía fósil pues es algo imprescindible también como, como para intentar cambiar este este modelo destructivo ¿no? y, de, y depredador, entonces pues claro, es una cosa pequeñita, ¿no? son la alimentación de pocos niños y niñas, pero lo que sí que hemos observado es que había familias que no comían comida ecológica y han asumido ese, ese modelo de alimentación no sólo como una cuestión individual de su salud, sino como, como un vínculo con la Tierra, con el planeta y, y con el resto de personas ¿no? que, que participan de esa, de esa cadena alimentaria. O sea que, que esas cosas también se van difundiendo familiarmente y, y es importante que sea así. ¿no? Y, y en ese sentido pues hemos tenido debates también en, en relación a, a estos temas ¿no? de, de energía, pues ponemos agua caliente o porque aquí no hay. O seguimos llegando con, con agua eh, fría. Eh, ¿Tenemos la sala a 25 grados o la podemos tener a menos grados y que los peques vayan más abrigados en invierno? Pues, por ejemplo, esos son temas que son profundamente políticos y que aquí han tenido una dimensión práctica y que había que decidir con niños y niñas pequeños, ¿no? y, y que se han dado y que, y que nos han hecho repensar no sobre este espacio, sino nuestros espacios de nuestras casas individuales. ¿no? Yo creo que, que es un proyecto así profundamente político, ¿no? y es profundamente político porque porque defiende una manera distinta de, de asumir el tema de los cuidados, que socialmente pues, pues está ahí como, como en una esfera de lo invisible y de lo ¿no? como, como todo lo relativo a, a, lo que, a esos trabajos de cuidados que tradicionalmente eh, hacemos las mujeres. Y, y bueno, de repente pone sobre la mesa que hay familias que que queremos eh, criar a nuestros hijos y nuestras hijas en una gran ciudad y que no queremos hacerlo solas, que queremos hacerlo con otra gente y que creemos que eso tiene una fuerza, no solo para sus aprendizajes, sino para nuestra manera de comprender el mundo y de, y de actuar en él. Ponerse de acuerdo lleva tiempo, eh, hacer la comida lleva tiempo, limpiar lleva tiempo, debatir, sobre cómo solucionar conflictos lleva tiempo, eh, pero es como queremos construir, porque nos parece que esa es la manera eh, realmente distinta de luchar, aunque sea desde un espacio pequeñito, contra un sistema depredador de, de vida, de recursos, y que, y que estos proyectos eh, son una manera de no solo de resistencia, sino también de propuesta. No hablamos solo de de resistir los embates de, de un capitalismo que propone una educación homogenizadora, eh, cero creativa, memorística y aburrida, eh, no solamente como una forma de, de resistencia frente a eso que este proyecto lo es, sino también eh, como una forma de construir distinto y cuando construimos relaciones distintas eh, nuestros hijos y nuestras hijas ya aprenden aquí que, que hay que ponerse de acuerdo con el resto, que tengo que esperar si la otra tiene una cosa y tengo que pedírsela, no puedo empujar, y, y aprenden muy rápidamente la frase de: Bueno, cuando termines me lo prestas, ¿no? o, o voy a esperar a tal, o ahora. Esto no me toca, o me enfado y tengo que lidiar con mi frustración, pero aprenden con otras personas, aprenden con Pablo, aprenden con el resto de padres y madres que ya sabemos que si tenemos que decir algo lo decimos aunque no sea nuestro peque y aprenden que eso se hace de, de manera conjunta. ¿no? Y las familias aprendemos que, que estos proyectos colectivos requieren esfuerzo, pero que nos, nos hacen personas capaces de construir algo distinto con las dificultades, con las cosas que no funcionan, pero sin duda con una potencialidad de, en este escenario de crisis civilizatoria eh, de algo esperanzador que nos anime a pensar bueno, cuando el cambio climático que estamos viviendo de manera tan acuciante nos, nos obligue a tener que reestructurar nuestra sociedad porque energéticamente no vamos a poder seguir de este modo. Eh, Hemos tenido un ensayo de cómo hacerlo entendiéndonos de otra manera. ¿no? Y ya no parto yo de mi experiencia en mi casa que bajo yo sola al parque con mis dos hijos. No, yo parto de una experiencia en la que me he enriquecido con un montón de cosas, me han ayudado con un montón de cosas y eso me ha hecho estar más fuerte. He podido ayudar también a los demás y he construido un modelo de, de crianza en el que no nos sentimos agobiados y solos en una ciudad grande porque si yo salgo tarde del trabajo y no puedo llegar, sé que aquí mi peque va a estar bien y no pasa absolutamente nada, que nadie me va a mirar mal por otro día llegas tarde, sino al revés, ¿no? que hay familias que han tenido el segundo hijo y, y ha sido una celebración para, para todo el mundo y además como un recogimiento de bueno, si te pones de parto puedes llamar a las nueve familias restantes que se van a quedar con tu peque encantado y tu peque va a estar a gusto porque porque los tiene de referente, ¿no? Entonces, pues es, es una manera de, de eso, de, de luchar contra el individualismo y de crear colectivamente desde la ilusión y la esperanza de que realmente podemos crear cosas distintas. ¿no? El tema de los cuidados es una cuestión política. El tema de los cuidados a los peques, pero el tema de los cuidados a los adultos también, ¿no? Cómo se apoyan, pero también hacia mí, que me imagino que le gustaría a muchos trabajadores y trabajadores de escuelas infantiles privadas tener las condiciones que tengo yo. De sueldo y de vacaciones. Vamos, muchísimo. <risas> o sea, yo venía a eso, estudié educación social, prácticamente siempre trabajé con adolescentes, bueno, en situación de exclusión, como se le quiera llamar, pero con contrataciones privadas. Quiero decir que no deja de ser dinero público, que sacan un proyecto a concurso todos los años, se presentan las empresas y, y a ti te contratan, ¿no? Entonces más allá de, de las condiciones laborales que eran malas, no, yo llevaba ya un tiempo como muy muy cansado no solo de las condiciones laborales sino de la relación con la persona con la que estás trabajando, sea familia o sea adolescente, ¿no? porque digamos que son proyectos que dependiendo pues del dinero que la administración ese año quiera dedicar, pues saca concurso. Entonces todos los años salen a concurso infinidad de proyectos sociales que no es que ya tú no sepas si vas a continuar si vas a tener trabajo en enero así que no, no sabes si vas a poder tener trabajo con esa familia ¿no? entonces yo me acuerdo mucho y lo cuento muchas veces de pues estás charlando con los chavales y dices bueno si detrás de ti vinieron no sé cuántos y después de ti van a venir no sé cuántos quiere decir que la relación que se establece con las familias con las que trabajas está muy mercantilizada por ese modelo de bueno de contratas ¿no? de, con dinero público pero, pero gestión privada entonces claro me encuentro en un proyecto que todo lo contrario, que es decir que independientemente de las condiciones laborales que son muy buenas, se construye desde lo colectivo, quiero decir, y también la relación humana sabes que tiene una continuidad, o sea que por primera vez ves como un, un avance en el proyecto ¿no? y lo sólido del proyecto Pues eh, a nosotros nos toca ese trance, <risa> ahora que después de cuatro años eh, ya se termina nuestro periplo aquí y, o sea, este sigue siendo un espacio donde familias que ya no están vienen algunas tardes a, a estar. Eh, es un espacio que para los peques lo reconocen como algo muy, muy propio, ¿no? Eh, ocurre, o sea, Dentro de ese grupo o sea, se han generado vínculos afectivos que hacen que nos veamos no en este espacio, sino en otros espacios, pero que seamos, pues que ahora nos vamos de, de vacaciones juntos en, en verano, ¿no? Por ejemplo. O sea, que se han creado ya unas redes muy sólidas y muy fuertes que además se mantienen mucho porque nos generan espacios a las, a las adultas de pasárnoslo muy bien y a los peques también, que son todos de la misma edad. Entonces, como que es una una simbiosis perfecta, están jugando y nosotros también eh, disfrutando de, de la compañía y, y se sigue manteniendo. El espacio autogestionado y privado y se mantiene con, con las cuotas de las familias. Eh, la cuota de las familias que hacen turno, de acompañamiento, que es cierto que son siete horas, no está muy lejos de la cuota que hay en la, en la educación pública y mucho mejor que, que en la privada, ¿no? Y siempre supimos desde el principio, o sea, que era un proyecto que llegaba a quien llegaba, quiero decir, llegaba por un lado a gente concienciada y que se cree lo colectivo y que de alguna manera, pues más o menos, sí tiene trayectoria en lo colectivo y llega también a quien se lo puede pagar, eso es así de, de objetivo, ¿no? ¿Qué pasa con todo el mundo? Que no se puede pagar ya en este tipo de educación, ¿no? sino bueno, este tipo de modelo de crianza, o sea que no solo está la parte pedagógica aquí de 9 a 4, sino todo lo que se genera alrededor del proyecto de, de lo colectivo entre las familias. Entonces, bueno, siempre tuve muy claro que había mucha gente que se quedaba fuera del modelo y creemos que es un modelo viable, o sea, la experiencia, aunque no sea muy larga, pero cuatro años nos dice que es un proyecto viable y con muchísimas fortalezas, y hemos empezado estos últimos meses a darle vueltas si y estamos un poco con, el, con la parte teórica de cómo hacer llegar este modelo, aunque no sea replicar el arenero en su totalidad y al 100%, porque tampoco es nuestro, nuestro objetivo, pero sí con la base de participación de las familias, de colectivo y una visión pedagógica como de, de acompañamiento como más respetuoso hacia los procesos evolutivos de los peques. Entonces queremos llegar a barrios y colectivos y población que no se pueda pagar este tipo, este tipo de educación. Entonces, estamos un poco elaborando pues más el, el discurso teórico para contactar. Nuestra idea es, no queremos llegar a un barrio, a un grupo de gente y decir, mirá, tenemos esto, os apetece, ¿no? Sino, si no, bueno, pues aprovechar el trabajo que lleven haciendo organizaciones, y que algunas lo conocemos en barrios desde hace mucho tiempo, presentarles un poco la idea, la propuesta, ver si hay necesidad y si hay interés, y a partir de esa necesidad, ese interés, pues construir colectivamente con ellos, ¿no? para mí este año ha sido un año importante porque ha sido como un poco de, de salir hacia el barrio ¿no? quiero decir que, que el proyecto no se quede solo entre estas cuatro paredes entonces, bueno, a principios de este curso fui a hablar con el instituto y bueno les conté un poco lo que hacíamos aquí y tal y ver si de alguna manera estaban como interesados, interesadas en, bueno, en hacer algo de manera conjunta ¿no? con, con los adolescentes pues bueno, había un orientador y un profe de PCPI, lo que era antes garantía social, bueno, para chicos y chicas que no han terminado la ESO, y que estaba como muy interesado, entonces como que el acuerdo fue que pues, los adolescentes venían una vez a la semana, como una horita, entonces nosotros ahí planteábamos una actividad con los peques y digamos que los adolescentes pues, estaban ahí acompañando pues, ese momento de, de la actividad. Eso fue hasta diciembre y luego en enero cambiamos de, bueno, de grupo ¿no? para otro programa, que, bueno, que es Programa PEMAR, que bueno, María, María sabe más, y vienen seis adolescentes, chicos y chicas, y vienen eso, una horita a la semana con una actividad que planteamos nosotros o plantean desde el instituto, y bueno, pues los adolescentes lo que están es pues, acompañando esa actividad. Entonces, bueno, es una manera como de, de salir de aquí, pero de generar vínculos, ¿no? Quiero decir que, que la educación trasciende, o sea, está en, todo, en todos los momentos de, de la vida, o sea, trasciende las cuatro paredes. O sea, aquí tenemos un instituto de no, sé cuántos, de no sé cuántos estudiantes y no había ningún tipo de relación, ¿no? Y todos trabajamos en educación, o sea, porque no vamos a hacer algo de, de manera conjunta? La valoración es muy positiva, la profe con la que estamos ahora está encantada, vamos, tan encantada que para el curso que viene lo va a meter en la programación, quiere decir que a nivel simbólico es muy importante, pues algo que va a leer dirección, o que en teoría va a leer la dirección, ¿no? Quiere decir que el proyecto aquí con, con el arenero. Y, y bueno, como los aprendizajes de a través de lo relacional, ¿no? O sea, que los aprendizajes están en todos los ámbitos, pero también esos aprendizajes que no se ven y están en, la, en relación con el otro y con la otra. Entonces, bueno, como adolescentes, que a lo mejor puedes pensar que los bebés, ¿no? Digo, que están a otra, ¿no? O sea, que me interesan aquí los bebés. Y ves cómo juegan con ellos y con ellas. Y también los peques aquí del arenero, pues ven otro modelo. Quiero decir que sí, las mamás, los papás y tal, pero también estoy con adolescentes que me están aportando otra cosa, ¿no? Sí, ellos los llaman los chicos y las chicas mayores Entonces, del, del instituto. tienen de... los chicos y las chicas del instituto, del instituto. Y, se, y se da, o sea, yo creo que además es especialmente relevante porque los que vienen están en programas educativos, son chavales y chavalas que han sido expulsados del sistema educativo y están como en medidas educativas especiales y son, digamos, como los malos del instituto los que tienen más problemas, los que más fuman porros, los que más no sé qué, no sé, los que eh, los ves en la calle y dices uy estos… pues esos justo son los que vienen aquí, los que cuidan que no se tropiecen, los que, los que están pendientes de que no se atraganten, de quitar una cosita pequeña que se han encontrado en el suelo para que… O sea, que, que la bueno, potencialidad… Y que les cuentos. Sí. O sea, que está profes es del ámbito de lingüística y les hacen cuentos, se los escriben y con dibujos, y luego se los leen, o sea, que bueno, es una pasada. Sí. Entonces, bueno, vimos que… pues esto empezamos, no sé si en noviembre, octubre, noviembre, por ahí, bueno, pues estábamos en febrero, marzo, al final estos son muy pequeños también, ¿no? Pero la valoración ya era positiva, eso los… Los niños y las niñas preguntaban cuándo vienen los chicos y las chicas del instituto tal, y me fui, nos fuimos a hablar al centro de mayores. Porque ahí al lado del parque que vamos todos los días hay un centro de mayores también. Entonces fui también con la profe del instituto y les contamos, oye, nos estamos haciendo esto en el arenero, ¿os apetece que nos empecemos a plantear algo así con el centro de mayores? Y bueno, como que accedieron, les parecía interesante y tal, entonces como que al centro de mayores la relación no está tan, tan asentada, pero desde que fuimos a hablar, pues vamos una vez al mes. Y le preguntaba así a las trabajadoras y decían que sí, que hay abuelos y abuelas que se les nota que están como muy emocionados cuando ven a los peques no O sea que también entras y ves a muchos viendo la tele, no que imagino que todos los días la tele, quiere decir que si ya a nosotros nos atonta la tele, a la gente mayor, pues ni te cuento Entonces que ver a los peques y tal pues les transmite mucho, luego pues cantando alguna canción, bueno pues canciones tradicionales, no que se pueden saber los peques y se saben ahí, pues la gente del centro de mayores y bueno, fue muy bonito. Este verano también, en, bueno, enfrente veis que hay un local, que es un espacio de coworking. Entonces el verano pasado, bueno, pues el espacio estaba vacío y surgió un poco la idea, con, con esta idea de, de ampliar el proyecto, ¿no? de que el proyecto crezca, no solo en lo cuantitativo, sino mucho en lo cualitativo. Eh, surgió la idea de montar un, un espacio de, de coworking y pensando también un poco en el tema de, de conciliación al final del proyecto llegan muchas familias que tienen trabajos como más autónomos más frinas, no todo el mundo, pero sí muchas familias por eso también pueden hacer turno, pueden dedicar una mañana de, de su semana a estar aquí acompañando a los peques entonces decían, oh, pues hay mucha gente que trabaja desde casa y tal ¿no? entonces bueno, ¿por qué no nos lanzamos y montamos un, un espacio de, de coworking? Y hay de este año, creo que hay dos familias, hay una familia que estaba el segundo año del arenero y hay una familia también que, va a venir el, que no está, pero que va a venir el, el próximo curso. Entonces, bueno, como también se van generando ¿no? otros proyectos alrededor de este, que bueno, también centrados en la conciliación, en los cuidados, si todo fuera bien, pues la idea es que cuando se recupera la inversión, parte, aunque sea poca, de, de la cuota que paga la gente por el espacio pueda revertir en, en este proyecto, en ese proyecto de arenero más, más periférico, ¿no? Que... Mi intencionalidad sobre todo es que, que experimente con cosas que pues a lo mejor por un tema más logístico no están a su alcance todos los días, entonces yo sí propongo, no, no es tanto que propongo una actividad como que propongo un material y mientras haya respeto hacia el material, hacia el espacio y hacia los compañeros y compañeras, pueden hacer lo que quieran, entonces no tiene un, o sea, sí tienen un objetivo, el objetivo es que ellos experimenten y que hagan con el material lo que quieran, ¿no? pues puedo poner a lo mejor pues, pan rallado, coladores, embudos, vasos, cucharas, y que ellos hagan un poco lo que quieran con ese material, eso sobre todo la intencionalidad, que experimenten desde su interés, no es esto se hace así, o sea ya tendrán tiempo en la escuela de que, de que les digan ¿no? Cómo como se tienen que hacer las cosas y que parece que las cosas solo tienen un único uso, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de observar a los peques es como, bueno, pues ya de mayores, ¿no? Eh, el uso que le damos a los objetos es único y como los peques, ¿no? En ese juego simbólico que están despertando, el uso que le dan a los, a los objetos es infinito, ¿no? Como esa creatividad, pues no cooptarla. No cambia él en su proceso evolutivo y, y hemos cambiado familiarmente también en, en un montón de cosas. ¿no? La verdad que yo dudé durante mucho tiempo sin ser madre porque me daba sobre todo bastante vértigo el, el verme las tardes en el parque sola con un hijo o con dos hijos, ¿no? o sea, como que, que era una visión así que me horrorizaba bastante porque pensaba que, que era muy aburrido. ¿no? Entonces, durante, durante estos cuatro años, eh, dos del mayor y, y dos del pequeño, eh, yo creo que, que hemos aprendido que se aprende experimentando, vivenciando, o sea, sobre todo eso. ¿no? Yo, yo creo que son, son dos niños que, que son muy felices, que se ríen mucho, que, que no les da miedo subir las escaleras de entrada, que, que saben pedir ayuda cuando la necesitan, que saben resolver los conflictos, aunque no siempre les sale, pero que saben que, que cuando algo no te gusta tienes que verbalizar esto no me gusta, no quiero que me lo hagas. Y entonces por eso les es un poquito más fácil entender que al otro, tampoco hay que hacer cosas que, que no les guste. ¿no? Y creo que, que, que esa manera ¿no? de, de intentar que, que expresen lo que sienten, que, que vean cómo se puede sentir el otro, les ayuda luego en su paso a, a un grupo con 25, ¿no? que es por ejemplo a, a lo que pasan cuando pasan a la, a la escuela infantil. Yo pienso que, que han conseguido aquí eh, un montón de gente que les quiere mucho, que eso eh, favorece un montón su autoestima, favorece sus aprendizajes y, y favorece el que sean personas que, que tengan distintas estrategias para, para resolver los conflictos y para, para sentirse mejor en un montón de cosas. ¿no? Eh, para mí, mi familia biológica es muy importante, y sé que son referentes importantes para, para estos niños, pero creo que, que todas las personas con las que han vivido estos cuatro años y que van a seguir conviviendo son referentes tan tan importantes como esto. ¿no? Y el cariño y el amor puede con muchas cosas, ¿no? es también una herramienta política. Y, y yo creo que aquí eso se pone muy de manifiesto, para ellos y ellas ¿no? como, como individuos chiquititos y para, para nosotras como personas adultas también. Uh -huh. Pues yo creo que el modelo educativo es eh, profundamente segregador, eh, expulsa lo diverso desde edades muy, muy tempranas, eh, es eh, homogenizador en el peor sentido de, de la palabra, eh, persigue replicar eh, y expulsa a quien levanta la voz un poquito más, a quien es creativo de una manera diferente a lo que supuestamente está establecido eh, y es para supervivientes. Yo creo que quien llega a la universidad son supervivientes de un modelo educativo en el que han tragado muchísimas cosas que no solo no les interesan sino que, que les aburren, pero, eh, pero han aprendido a que callados y y bueno y eso, reivindicando poco es más fácil. ¿no? Eh, creo que se premia más el silencio que la palabra, se premia más el, el no cuestionar que los cuestionamientos, se premia más el memorizar que el razonar. Eh, hace poco teníamos eh, pues una, el cierre de curso y uno de los chavales había escrito un texto que me pareció maravilloso. Y una de las frases que decía es: en este proceso educativo que hemos tenido en el cole, eh, nos han valorado de 0 a 10. Un, un número, ¿no? Hemos sido números, hemos sido números entre 0 y 10. Y, y hemos aprendido que cuanto más cerca estábamos del 10, más apreciados éramos. Y cuanto más nos alejábamos del 10, menos nos apreciaban, ¿no? Luego he contado otras cosas bonitas, ¿eh? pero esa parte me pareció que resumía tan bien un montón de cosas. ¿no? Dicho esto, creo que hay lugares donde se cree en los adolescentes eh, mucho más de lo que ellos y ellas mismas a veces creen yo creo que mucho mirando al pasado y también la situación presente pero mucho mirando al futuro, o sea, sentir que desde el principio como que el proyecto ha funcionado, que siempre en general como que las familias, yo, los peques como que hemos estado muy contentos, muy a gusto en el proyecto, para mí es el mejor motor, o sea, ver a los peques que yo les veo de hecho como muy muy felices, ¿no? en el espacio de, o sea, que vienen a jugar, o sea, comen y duermen, pero que no, qué maravilla estar jugando toda la mañana, yo porque no nos acordamos, pero me encantaría acordarme de cómo fue mi, mi vida cuando tenía dos o tres años, porque no acordarnos de poder estar jugando toda la mañana o todo el día, entonces para mí mucho es el motor de sentir que está funcionando y que la gente y los pequeños están contentos y el motor mucho de mirar hacia el futuro, o sea, el proyecto este que os contábamos como de, de arenero así más periférico, no de, bueno, de llevar un modelo pedagógico y organizativo a entornos que no se lo pueden permitir, vamos, para mí es, o sea, espero a corto plazo estarle poniendo tiempo y energía a eso. Para mí el motor, sin duda, son las niñas y los niños. Porque como adultas hemos podido tener algunas discusiones, cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo, pero es que están tan felices aquí, eh, entran por la mañana, ya, o sea, recorren el espacio, luego te cuentan lo que han hecho aquí, ves que cuando ya no están aquí, vienen a este espacio y lo sienten como propio, o sea, esa, esa alegría por participar de esto, que vienes a buscarlo por las tardes y no se quieren ir, eh, ese es el motor, ellas y ellos son el motor, ¿no? y ese motor lo engrasa Pablo todos los días, y las familias también, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo, yo creo que, que en esto el proceso colectivo ha sido muy importante y Pablo ha sido muy importante, ¿no? Eh, yo, a veces decimos, bueno, pues hay que hacer otro, ¿no? A las familias, por ejemplo, que no, que no han conseguido entrar, decimos, bueno, se puede armar otros, podemos dar las herramientas, bueno, pues hacen falta Pablos también, ¿no? Que, que tiren, que ante las dificultades sigan para adelante, ¿no? y que tengan como esa mirada en los peques que es lo que nos hace, yo creo, a, a todas y todos, el recolocarnos cuando hay algo que vemos que notar es que los miras y ellos nos recolocan enseguida en cuál es la prioridad, ¿no? y la prioridad es que están contentas y contentos, felices y entonces el resto ya tenemos que ver cómo lo resolvemos, pero, pero eso es lo prioritario y, y nos lo devuelven todos los días. O sea, para mí también una de las más importantes es la red que se construye alrededor del proyecto. O sea, para mí es de lo más bonito. Quiero decir, ver la red de cuidados y de afecto que se construye a través de una necesidad común que es la crianza, para mí es, es brutal ¿no? No es, y no es cuantificable, quiero decir, que es, para mí es algo impresionante. O sea, cómo se construye comunidad y familia a través del proyecto, a través de una necesidad común que es la crianza, y a mí eso me parece que es lo transformador, o sea que el proyecto es colectivo, se construye de, de manera colectiva, pero eso como de una necesidad común que es la crianza, transciende ¿no? al, al proyecto educativo y para mí esa es bueno, la, la gran fortaleza. Yo claramente coincido con esto, yo nos definiría como, como una red de cuidados eh, y que entiende esos cuidados. Como, como algo profundamente transformador y político. No como una manera de resolver una necesidad, sino como una manera de transformar la sociedad. Yo creo que, que crecer significa eh, que esta experiencia se repita en otros sitios eh, y se desde luego con, con las singularidades de cada sitio, pero o sea, para mí crecer sería el que haya más gente que cuando ve que no que no hay una manera de resolver satisfactoriamente algo en relación con los cuidados o con otras cosas se puede hacer que sola no lo vas a poder hacer pero que seguro, seguro que hay otra gente que está pensando lo mismo y pues que es cuestión de juntarse, de tener en cuenta cuál es el objetivo y no las dificultades, si es que esto que ha dicho aquel no me cuadra del todo. no Tener el objetivo, que en este caso es que nuestros hijos y nuestras hijas estén cuidados con respeto y con cariño y, y crecer sería que hubiera mucha más gente que, que pensara que estas cosas son totalmente realizables y que modifican nuestra mirada en un momento urgente de cambio. Y que estas pequeñas experiencias eh, no modifican la política global, pero sí que es cierto que nos preparan para un escenario de crisis civilizatoria en el que el colapso energético nos va a hacer sí o sí cambiar nuestra manera de, de vivir en la Tierra y esto nos prepara para hacerlo de una manera mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más eh, sostenible y en paz ¿no? con el propio planeta. Eh, nada, coincido 100%, o sea que muchas veces nos dicen, ¿y nos apetece crecer otro local más grande? Y yo siempre digo... A mí no me interesa nada, la verdad. O sea, no me interesa que el arenero crezca en número de peques. Me apetece que crezca en otros lugares, con otra gente, con sus aportes. Y mucho crecer de, es que nos apropiemos y que nos responsabilicemos de manera colectiva de los cuidados y que no nos externalicemos. ¿no? Quiero decir que el capitalismo nos lleva a resolver todo de manera individual y lo que no podemos resolver por nosotros mismos lo externalizamos, quiero decir, lo contratamos un servicio o una residencia de mayores o la escuela infantil, porque no nos queda más remedio, que decir que no es una crítica, es cierto que, que la sociedad nos lleva a eso, a que todo lo tienes que resolver tú con tu pareja, y lo que no puedes resolver tú porque no tienes tiempo, pues lo externalizas, ¿no? Entonces para mí crecer es eso, no que al final, bueno, este modelo pueda trascender de responsabilizarnos de manera colectiva de, de los cuidados, porque aparte es que no nos va a quedar otro. O sea que... que...